Dicen que las cosas, cuando se hacen con amor, tienen mejores resultados, y eso nos caracteriza. Somos un municipio de gente alegre y pujante que lucha por sus sueños. En cada pieza de cerámica está plasmado eso que somos como territorio. Cada pincelada está cargada de amor, de historia, sueños y luchas. Hoy desde el Carmen de Viboral te abrimos las puertas para que descubras eso que somos, lo que nos identifica y lo que significa conservar un patrimonio que no solo es nuestro, sino de todo un país que se siente orgulloso de estas manos creadoras. Hoy los artesanos sonríen. Pues gracias a los esfuerzos de nuestros antepasados, nuestra identidad sigue viva, cada vez más fuerte, más llena de color, de esperanza para que las nuevas generaciones tomen las riendas de ese bello camino y se fortalezca aún más. Te invitamos a recorrer nuestras calles decoradas, nuestros caminos campesinos engalanados con flores que nos inspiran para adornar las mesas de ustedes, nuestra razón de ser. Yo soy del Carmen de Vigoral. Yo soy artesano. Yo soy cerámica.